Un sabio dijo, escoge bien a tu pareja, pues refleja el amor propio que te tienes a ti mismo. Solemos sufrir por placer, estando con una persona que no nos merece, pudiendo estar con alguien que de verdad nos estime. Existe una canción interpretada por uno de los más grandes exponentes de la música mexicana y quizás latinoamericana. Juan Gabriel llamado Costumbres, la cual dice, No cabe duda que es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor, la cual se aplica a la perfección a la realidad de muchísimas personas alrededor del mundo entero. Es increíble lo que somos capaces de hacer por amor, o mejor dicho, por costumbre. Nos acostumbramos a estar con una persona que no nos ama por el simple hecho de que esté ahí con nosotros, lo que no significa nada si nos damos cuenta de que quizás esté ahí porque no tienen dónde estar, o a lo mejor sea porque no se está utilizando para su beneficio propio. Lo peor de esto es que en algunos casos incluso podemos llegar a disfrutar de dicho dolor, cosa que no es para nada recomendable. Puesto que nadie debe sufrir estando dentro de una supuesta relación amorosa, debería ser todo lo contrario. Debemos aprender a amar a quien haga un espacio en su vida, por mucho que a veces nos cuesta aceptarlo. Cada persona tiene su vida y dentro de esa vida existen prioridades y responsabilidades. La vida de la persona amada no puede girar en torno a uno mismo, sin embargo, si esta nos ama de vuelta deberá de hacer un espacio dentro de su vida para dedicarnos. No existe gesto más romántico que regalar tiempo, que hacer de la pareja una prioridad, así sea una hora diaria. Ese es gesto suficiente para demostrarnos lo que significamos para esa persona. Que deje de lado sus responsabilidades para poder darnos su tiempo es algo simplemente valioso. Y de encontrarnos con alguien así, podremos considerarnos la persona más afortunada del mundo, ya que habremos encontrado un verdadero tesoro. Sin embargo, debemos de entender que es ahora. No siempre será en persona, puede ser por llamada o por mensaje de texto. No siempre se podrá disponer de una hora completa, más el tiempo que conlleva ir y venir. Debemos ser considerados, sobre todo si sabemos que la vida de nuestra pareja es ajetreada. No busques a quien te facilite la vida, busca a quien quiera vivirla junto contigo. Muchas veces cometemos el error de buscar a alguien que nos sirva como herramienta para tener una mejor vida, que haga las cosas que le pidamos, que nos dé lo que pidamos y que básicamente sea nuestro boleto al facilismo. Esta noción no puede ser más errónea. Una pareja no existe para hacer nuestra vida más fácil, sino para disfrutar cada segundo de esta. Son pocas las decisiones que tomamos y que con el paso del tiempo pueden hacernos sentir verdaderamente arrepentidos. Una de estas es elegir a alguien que simplemente no nos entienda que no sea un compañero de vida, sino que sea un tormento cada día. Esta es una de las decisiones que muchas personas cometen solo por actuar de manera apresurada y darse el tiempo de conocer a su pareja. Una de las cosas más tristes que pueden sucederle a un ser humano es sentirse prisionero de sus propias elecciones. Fuimos creados para experimentar el dulce sabor de la libertad, para poder ir a donde queramos ir para lograr cada uno de nuestros sueños, para ser más que simples sobrevivientes. Fuimos creados para vivir diversas aventuras, tanto solos como acompañados. La persona que elijas para estar contigo y encarar esas aventuras es un claro reflejo de tu propia persona y dice más de ti de lo que te imaginas. Si eliges a alguien que sea emocionalmente estable o extremadamente dependiente, le estás haciendo saber al mundo que tu capacidad de tomar decisiones no es tan buena como debería de serlo. No estás proyectando la imagen que deseas de ti mismo. Por otro lado, si eliges a alguien que te ayude en momentos difíciles, que no se venga bajo a la primera señal de adversidad, sino que te apoye, que te respalde, que te respete, que sea digna de confianza, transmitirás la imagen de alguien sabio, que sabe lo que quiere y tiene muy buen criterio en cada aspecto de su vida. Debemos recordar, sin importar lo que podamos pensar. Nuestra pareja siempre será una manera de representarnos. Piensa en lo siguiente. Si tu pareja de verdad te conviene y estás seguro de quién es, ¿te daría pena invitarla a ir contigo a un evento familiar o de trabajo? Si tu respuesta es no, entonces vas por buen camino. Pero si tu respuesta es sí, quizás deberías analizar si de verdad es la persona para ti. Una pareja inestable o que solamente quiera utilizarte no es conveniente. Esta solo se dedicará a sacar provecho de la situación sin tener la más mínima consideración por ti. Lo que se puede aceptar es el hecho de que esto le puede pasar a cualquiera. Lo que no se debe hacer es acostumbrarse y dejar que suceda. Nadie se merece ser tratado de esa forma. Si tú permites que tu pareja te trate así, no tienes amor propio. Claro está que no debes tenerle miedo al cambio. A veces las cosas no salen como lo planeado, y toca volver a intentarlo. Sin embargo, lo que se ve como un fracaso no es otra cosa sino la oportunidad de encontrar a alguien que no solamente valga la pena, sino que valga el mundo. Debes armarte de valor y enfrentar la realidad, analizar dónde estás parado y planificar a dónde quieres llegar. Si en tu análisis concluyes que eres feliz y que esa es la persona indicada para ti, entonces ve y disfruta de la vida. Si no es así... Si no es así entonces se ha abierto sobre el tema, habla con firmeza y tranquilidad, explica la situación y, de ser necesario, realiza los cambios que consideres. Gracias Marco. Evidentemente, hay que escoger muy bien a la pareja. ya que de esta manera refleja el amor propio. Parece que no tiene sentido lo que yo estoy diciendo, pero es muy real, es más real de lo que tú te imaginas. Las parejas que sueles buscar son reflejo de ti mismo, de qué tanta estima o no te tienes, ¿De qué tan preparado estás para amarlo? ¿no? no es juego, esto es muy real. Por lo tanto, no te acostumbres a que no te quieran. Acostúmbrate a lo contrario. Y si llegan estas personas y pretenden darte menos de lo que tú quieres recibir, no te preocupes. deséchalas, ámate y priorízate ante todas las cosas, yo soy Ricardo un Niño y yo me despido, esto es BeLifers, que Dios te bendiga.